¿Cómo hace para que el pelo haga así? Es por abrirlo Mira, mamá. Ahora sí A bebé Qué fresquita ¿Cómo piensas que está hecho este anón? ¿Cómo crees que lo ha hecho? Vale, creo Creo que este lo sé. No te has preguntado nunca cómo graban los anuncios en la televisión. Porque hay cosas que flotan en el aire como si nada. Que hay veces que, que aparece un pelo ahí volando así. ¡Ah! Pues quédate en este vídeo porque lo vamos a averiguar. Hola, ositos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a averiguar cómo hace para que el pelo haga así. Un mono verde, lo hacen con la ayuda de un mono verde Bueno, no se llama así, pero, pero es una manera de decirlo Está que está tapando la luz El agua, ahora me he dado cuenta, está justo aquí enfrente, ¿sabes? Ya que he cogido el agua, aprovecho y veo agua No se abre esto Espérate, espérate que no se abre puede Se abrió de Es por abrirlo, menos Ahora sí, a beber Qué fresquita Acabamos de ver que un mono de color verde No es un mono, pero es una persona vestida de verde Lo vamos a llamar mono Con un palo de color verde también De color verde hace así Y entonces hace que el pelo uf, Mágicamente vuele Vale, ¿Cómo piensas que está hecho este ano? ¿Cómo crees que lo ha hecho? ¿Con un croma detrás? ¿O realmente está en la montaña? Que me extraña Me extraña que haya alguien que se vaya a la montaña a grabar un anuncio y con el frío que hace ¿los objetos que han aparecido son reales o son hechos con ordenador? porque hoy en día con tanta tecnología y tantos efectos y avances y demás que lo que tiene por ejemplo en la mano es real o es mentira? déjamelo en los comentarios es real mira, mira, mira, mira, mira. Eh, si ya empezamos a poner comida en, en, en el vídeo Vamos mal, ¿eh? Vamos mal. Es que claro, pueden pasar dos cosas. La primera, que sea todo por ordenador y nos estén temando. O que el chocolate sea de verdad, que lo estén derritiendo y que el otro sea ordenador. ¿Vale? ¿Hemos acertado? ¿Pero hemos acertado o cómo va la cosa? Mejorado la calidad de Pichu, como estás viendo. Ahora estoy grabando con mi cámara de fotos que por fin la he podido conectar al ordenador y ahora puedo grabar más vídeos tranquilamente sin tener que montar aquí el chiringuito y tener que poner un foco aquí un foco allá sin tener que hacer tantas tonterías si sí, es que esto va muy bien el hecho de tener un pedazo de escritorio porque como yo soy tan alta necesito una mesa alta entonces, pues claro pero no me lo pongas otra vez vale, creo Creo que este lo sé, hay cámaras, ¿vale? Una al lado de la otra, una al lado de la otra, justo al lado una y luego otra, otra, otra. Si no me equivoco, lo que pasa es que cada una hace una foto, es como una ráfaga de, de fotos en la misma cámara, pero en vez de una, pues en todas. Cada foto es el fotograma que sale en el anuncio, si no me equivoco creo que es así. Vale, ¿lo ves? Es lo que he dicho yo. Está alrededor, cámaras. Vale. Es lo que he dicho yo.